Ay me alegra que tú estés aquí conmigo Que tú me has curado la tristeza Soy feliz como nunca lo había sido Ay sí tengo el amor de mi princesa Un amor de mentiras, no señor Un amor de novela, esto no es Un amor que bendito por mi Dios el cariño Ay, porque Dios es amor, Él hizo el amor, que viva el amor que tengo yo. Y este amor eres tú, solo tú este amor es real. Como Dios, porque después de ti, vienes tú contigo, voy a llegar hasta el final. Y este amor eres tú, solo tú este amor es real, como Dios porque después de ti.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 Y viene mi bendición, el gran Omar mi muchacho, ay ve Yo soy el hombre más feliz del mundo Tú eres la más dichosa de la tierra Porque este amor no la acaba ninguno No habrá nadie en que le gane la guerra Si me toca morir primero a mí En el cielo yo te espero mi amor Y si te vas primero antes de mí Me esperas en los brazos del Señor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 Porque tú eres mi princesa, mi media naranja Nuestro amor es de Dios Y ese amor eres tú, solo tú Ese amor es real, como Dios Porque después de ti, vienes tú Contigo voy a llegar hasta el final y ese